Claro, yo estoy en vivo acá y acá me voy a ir a Facebook. Ahí estás es en vivo aquí. Exacto, yo estoy en vivo ya. No te okay. escondas. <risa> ¿Por qué te escondes? No okay. ah, lo vas a cancelar, ¿eh? No. Creo que lo pusiste mal. No, sí, está bien, espérame. No, sí. sí ¿Por qué que... Le... Es que es que, por ejemplo, el osmo no, no funciona. Si sí, no le puedo quitar esto. Si no sea, puedes quitar. No, ya, no que vaya. ya valió. Ok, vamos a hablar de así, gente. Ya, para osmo. A ver. Lo puedes agarrar con la mano. Mejor prepara ese, prepáralo bien. Es que necesito que quites eso. se enfrenta, ok, entonces esto va así ok vamos a ver aquí este es otro dispositivo oh, porque tiene la funda ya se la que, que tiene porque lo tienes muy muy acá ahorita ya descompusieron mi osmo <risa> listo ahí estoy no tú ahí ves un Sí, no se ve para qué verdad y ahorita si ahí también ya estamos aquí estamos en vivo vamos a, a solamente a poner la transmisión en vivo en la página de facebook de oxlack por toda la cámara Ahí nos vemos, ahí está perfecto, ahí estamos. Nada más que agarres. Ok. Gracias a Pablo Maidana que nos mandó un saludo desde Argentina y nos mandó 50 pesos argentinos. Uh, no. <risa> estamos en un restaurante, gente pero tenemos información muy importante que, que revelar en esta noche entonces decidimos hacer una transmisión a, a, a, al momento al momento de lo que estamos eh, te, eh, teniendo como, como información puedes acomodarme esto? Aquí. Este. aquí mira no nos vemos ah es con repetir. sí sí verdad sí. Ok. okay listos, estamos en Facebook voy a agregar nada más a, a Youtube vamos a agregar a la gente en Facebook y listo, vamos a hacer ya listos. nos están haciendo para acá, quiero ver el fantasma de Benito ah, pero necesitamos un teléfono ¿tienes otro teléfono? para que muestren el, el video, para sí. que mostremos el video ¿En ah, mira, ya te listo, aquí estamos en vivo y listo, aquí estamos con tres teléfonos Ahí está, estamos transmitiendo ahora sí para YouTube Para Facebook Y para El canal de Zona Oscura para normal Ajá, mira, sí, también nos Creo que acá tenemos más luz Ahí está Ahí estamos ya en las tres cámaras Listos, ahora sí, bienvenidos Buenas noches Mi nombre es Oxla Castro, me encuentro con Italia Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Desde León, Guanajuato, mañana tenemos un evento, pero hace unas horas nos enteramos pues, de una información que está surgiendo con respecto al caso de Octavio Ocaña. Que para la gente en México es uno de los temas que ha sido tendencia toda la semana y es precisamente pues, eh, por la injusticia que se cree que se ha cometido con este chico, con el asesinato que, que sucedió y ahora con las nuevas cosas que están surgiendo como el día de ayer jueves que se reveló un video donde este actor estaba consumiendo eh, supuestamente una sustancia muy conocida, no vamos a decir el nombre porque luego nos bloquean exactamente, entonces ha habido mucha información al respecto pero el día de hoy surgió algo más impactante que la verdad me gustaría tratar con todos ustedes, saber su opinión y también informarles, porque esto se está saliendo de control, ya que en todas las redes sociales se está hablando de este suceso y lo hacen precisamente por la tendencia y lo hacen de una forma también irresponsable. A mí no me está gustando eh, como un hecho que sí es público, pues no se toma con la seriedad por algunas personas y hay bastante irresponsabilidad Italia, buenas noches algo que quieras comentar con respecto a lo que vamos a hablar esta noche y a lo que les vamos a mostrar también pues mira, es que han surgido muchísimas cosas alrededor de este suceso tan trágico ¿no? de un actor pues tan famoso que quedó sobre todo que a mucho público le gusta no o sea que definitivamente es una, un actor que todos nos acordamos de él o nos vamos a acordar de él pero fíjate también que, que no es como que tuviera un club de fans o sea, los fans se hacen siempre cuando ya hay un problema, en este caso también cuando sí. sufre un accidente o cuando es tendencia, surgen muchas personas que, que dicen amarlo mucho, ¿no? Pero no estamos, eh, vamos a adentrarnos en ese tema de, de la moda. Y sí, en lo que tú mencionas de que mucha gente ahora sabe quién es Octavio Ocaña, ¿no? Y lo recuerda bastante. Sí, desafortunadamente siempre estos sucesos se quedan marcados después de una tragedia, ¿no? te has dado cuenta. Siempre cuando ocurre algo realmente lamentable, pues se acrecentan la fama de esta persona. Sí. Y pues sin duda, obviamente, el que pues, ya no se encuentra entre nosotros esta persona es un hecho realmente lamentable y más de la forma en que todos los noticieros lo están sacando y que ahora sabemos que presuntamente ocurrió, ¿no? Sí, las primeras noticias que teníamos sobre el deceso de este actor, pues fue precisamente esta persecución que hubo del, de la policía y hay muchos elementos en, en, este, en este caso como por ejemplo que hubo un reporte de que una persona estaba armada y por eso le hacen el alto y él no se detiene, vemos en los videos que fueron proporcionados por las autoridades que él va conduciendo, que van acompañantes también y vemos que va evadiendo los autos y a la, a la policía, es decir, va en persecución, por algo no se detuvo este chico, ¿por qué crees que no se haya detenido cuando le hicieron el alto? Es que eso es importantísimo, ¿eh? importantísimo, él tenía una pistola, trae un arma, bueno, presuntamente trae un arma, comentó ¿no? su papá, Sí, Comentó tenemos la papá. versión de... Tenemos estas dos versiones, ¿saben? Sobre todo después de que las las fotografías se han filtrado. Vemos, primeramente ocurre este lamentable hecho y vemos unas fotografías que se filtran donde, pues, bueno, él era zurdo y no tiene ningún eh, pues ningún arma ni tampoco ningún vaso se vuelven a filtrar otras fotografías donde ya las tiene entonces es ahora donde queda la duda pues también qué tipo de trabajo pues hace la autoridad encargada de investigar este tipo de delitos y luego sale el papá de él a confirmar que pues bueno efectivamente sí estaba armado pero tampoco nunca si te das cuenta confirma si ese es su arma ¿sabes? estamos hablando de esto precisamente porque el título que llevan estas transmisiones que es el fantasma de Octavio Caña es, es, es algo que está surgiendo y tiene que ver precisamente con esto del arma y con esto de, de lo sucedido por eso estamos recapitulando todo lo, lo sucedido con este accidente, con esta tragedia y sí, precisamente le parece que le siembran la, el, el arma y el veredicto que se ha dado okay. oficialmente es que él se disparó solo. Claro, sí. Que digo que, hay, bueno, hay muchas cosas que comentar aquí, ¿no? Nos meteríamos más como en un tema, pues, pericial, ¿no? Y hasta legal, en dado caso. Pero bueno ya se filtraron las fotografías digo todo está expuesto a la luz pública se aprecian unos orificios que no coinciden no con lo que realmente hubiera pasado es, brinca mucho esto de que él era zurdo y tenía pues este artefacto en otra mano la derecha. Pues hay muchas incongruencias no por parte también de las autoridades y que nosotros nos hemos dado cuenta, ahora sí que le hemos hecho de investigadores todos, ustedes que están en su casa, todos toda los que han la visto gente. las noticias, toda la gente nos hemos juntado a investigar este caso, pues tan interesante y con muchas cosas que... Sabes qué es, es lo interesante tiempo? que mencionas, que eh, sucede eh, este deceso, sucede la persecución y demás, y hubo gente que sin saber que se iba a venir tomó video, tomó fotografías de, del accidente gente que como todos o como cualquiera ya tiene un celular y de pronto en un accidente deciden grabar y esos videos y esas fotografías de personas que iban pasando eh, en, en donde sucedió la, el, la tragedia pues son las que están dando respuesta a algo que quieren eh, hacer eh, ver como que este actor se disparó solo. Entonces, gracias a esas evidencias que se han filtrado en internet por parte de personas que tomaron los videos, son las que están llevando este caso aún a, a niveles mayores. Eh, vamos a hablar del fantasma y les vamos a enseñar el video del de fantasma que supuestamente ahora está o se puede aparecer o está la presencia de Octavio Caña en esa curva saliendo de la saliendo de la caseta donde terminó impactada la camioneta y donde él pues tuvo el, el disparo pero antes de que lleguemos al video y que se los vamos a mostrar y de que vamos a hablar al respecto, algo interesante, eh, eh, Italia que eh, realiza en su trabajo pues eh, algo de criminalista ¿criminalística? Sí. ¿Cómo ¿Eres criminóloga o eres criminalista? No, criminalista criminalista. Entonces ella está en el lugar de los hechos, donde suceden este tipo de cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué, he ¿qué me puedes decir? Esa es en la pregunta que muchos se han hecho. ¿Qué me puedes decir con respecto a la mancha de sangre que hay fuera de la camioneta y que vemos está muy alejada del único lesionado que en este caso fue Octavio Caña? ¿Por qué está esa mancha de sangre en el piso? Tú como has visto el trabajo de los peritos, ¿qué tendrías que decir al respecto? ¿Cómo, no, no es precisamente no. Se ha filtrado y no ser informado como tal la respuesta pericial ¿no? sobre cuál es el veredicto de ellos, que dicen, qué dicen que ocurrió. Cuando entendamos que cuando pasa un hecho criminal siempre van a intervenir varias partes, entre ellos pues obviamente peritos y aquí entre el criminalista para que diga exactamente qué es lo que pasó ¿no? en ese lugar. Pero bueno, acuérdense que no tampoco es tan sencillo, o sea, el criminalista debió llegar recolectar muestras de todo lo que había, digo, habría que ver ese, pues ese tejido hemático que ustedes lo conocen como sangre realmente, pero que en realidad es tejido hemático, a ver a quién pertenece, sobre todo sería importante partirse desde el principio, ¿sabes? Fíjate que, exacto, pero quien toma esos primeros videos, sí. ustedes, no sé si lo han notado, pero yo observé quién pudo haber sido y noto en el reflejo, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero en ese video que todos ya hemos visto, donde Octavio todavía se encuentra con vida, se ve que alguien está grabando eh, la, la situación, pero se ve reflejada en el espejo de la camioneta, y se ve que esta persona trae un, una, un pantalón de mezclilla y una, una playera blanca, es decir, no era un elemento de la policía. Era al parecer un reportero o un curioso claro. que se detuvo o que llegó al, al suceso y que empezó a invadir y la escena ahí, del Eva, crimen. Algo súper importante es que la escena está contaminadísima. Los policías no preservaron el lugar, o sea, no preservaron una escena del crimen tan importante. Es se metieron, se ve que entran a la camioneta que buscan algo, que se salen... Y la verdad eso es algo realmente delicado, porque honestamente toda la evidencia que se pudo haber encontrado de un hecho real para ver cómo estaba, no, pues ahora ya es, o sea, horrible, o sea, ya destruyeron gran parte de la evidencia, ya se modificó, ¿te imaginas? O sea, imagínate, les pongo un ejemplo, ¿no? Si es la maculación que dices que hay, que no ha tenido la oportunidad de verla, pero imagínate que alguien la prisa, ¿no? Un policía, sí. y deja su huella ahora en otro lado confunde completamente a, a los le elementos cede. periciales y a lo que realmente sucedió en la escena del crimen. Sí, mira, Pablo Maidana que nos mandó 50 Ay, pesos argentinos y se miró un video en Twitter donde él se está dando unas buenas pases. No sería raro que él mismo se haya dado el corchazo. No le entendí, pero ustedes sí le entendieron. Lo que vamos a ver aquí también es, es este video que surge en jueves. Yo no había tomado el caso ni platicado, ni mucho menos, porque pues es un tema que no va con mi contenido dentro de, del canal de YouTube, sí pues, postee en Facebook algunas imágenes en mi página personal al respecto del caso, porque obviamente es tendencia y todos dan su punto de vista, hay información correcta, hay información errónea, claro. pero lo que me impactó y el por qué estamos haciendo esta transmisión es porque surge el día de hoy un nuevo video ayer surgió el video donde precisamente este actor sí. parece estarse eh, eh, pues, consumiendo o metiéndose a una sustancia ilícita y, pero eso, como muchas personas lo dicen no es motivo para que claro. lo asesinen, ¿no? Sí, no, o sea, hay que aclarar bien ese punto. Ustedes pueden tener los vicios que quieran, ¿no? O sea, hacer de su vida lo que quieran, pero eso no es justificación ni para lo que está pasando, ni nada. Creo que eso es la verdad sobre. Él. O sea, sí es el morbo que haya surgido un video que hizo esto, pero no tiene nada que ver con mucho, ¿no? Hay algunos que dicen que en realidad está como jugando, que las líneas están ahí y que él hace como la finta, como que se mete a algo, pero en realidad no. Pues no sí. lo sabemos, la ciencia cierta, yo no puedo decir efectivamente que estaba jugando pero ya jugar así ya también habla de, de algo que sí se realiza pero eso no, no tiene que ver tampoco con el, el crimen ahora, el video que estamos viendo es un video antiguo al parecer fue sacado del video de, de Octavio ¿quién tiene ese, ese teléfono? el día de ayer se filtró también la imagen en Facebook de la mujer una mujer policía precisamente que ella fue quien filtró el video y poniendo un título como Qué lástima que el padre no sepa en qué pasos andaba su hijo sí. Es de ahí donde surge ese video Y entonces por eso la gente sabe que esa mujer policía Pues se ha robado el teléfono Incluyendo una cadenita Mira, de hecho aquí hay un comentario interesante Que dice Hay videos que los policías lo tenían Híjole. Ahí está Que los policías lo tenían al chico en el piso Con los brazos hacia atrás él estaba boca abajo y después se ve otro video en la camioneta vivo, ensangrentado y tocándose la sí. cabeza. Fíjense que ese es otro punto que yo no he visto que sí. comenten por ahí. Eh, hay una parte donde alguien pasa eh, de los vehículos que estaban circulando y graba la situación. En ese pequeño video de, de segundos... Se ven a dos personas que están sometidas. Una, la que dicen que es Víctor Ocaña, digo, Octavio Ocaña, que se encuentra atrás de la camioneta, pero eh, están en un error. No es Octavio. Me parece que es el segundo, uno de, sus acompañantes. Eh, uno de sus, segun sus acompañantes, porque son dos, recuerden que son dos. Uno se ve constantemente en todos los videos que aparecieron, y el segundo, que dicen que es Octavio Ocaña, no es él es el otro, eh, la otra persona que iba en la camioneta, A Octavio en realidad nunca se le ve fuera de la camioneta, pero sí la mancha hemática o uh -huh. el, el, el, el la sangre y después se le ve adentro y también se le ve incluso al parecer cuando se le eh, pone el arma en la mano para poder eh, tratar de inculparlo, también cheque y si hay, por ejemplo, si ya hay una mancha fuera quiere decir por lógica, sin necesidad de, de ser criminalista ni nada claro. Que sucedió un hecho previo claro. bueno, Y que alguien obviamente estaba lesionado Alguien estaba lesionado, estaba en el piso claro. Ese video lastimosamente no se alcanza a ver Eso podría resolver todo el asunto En todo esto tenemos muchos videos Y mucha gente que ha narrado su, su conocimiento sobre este tema Pero falta el eslabón perdido Ese video en donde se muestre donde Octavio Ocaña todavía no recibía el impacto Y saber si estaba fuera de la camioneta o estaba dentro. Para nosotros y toda la gente que ha opinado del tema Pues es que los policías literalmente lo mataron Y repito, estamos hablando de esto Porque el título lleva por nombre el fantasma de Octavio Ocaña Y esto tiene que ver con eso Sí, así es, pues fíjate que se ha hecho un video muy viral de, de YouTube Que es Ahorita inglés. ¿sí tienen el dato por ahí. De mientras, la presa, mientras lo ah, buscan, yo les platico qué sucedió. Fresa Blogs. En todos estos días eh, que ha sido tendencia el caso de Octavio Caña, ha habido personas que han ido al lugar de los hechos, al lugar donde se estrelló, al lugar donde murió. Han ido a hacer blogs ahí. Eh, los blogs son precisamente uno, principalmente el que vamos a ver. Ahí? Yo creo que sí, vamos a poner pausa mientras. Este que estamos viendo trata sobre una persona que va en su motocicleta y va buscando donde hay cámaras de seguridad que puedan revelar la historia completa de lo que le sucedió a Octavio ese es el, el tema del blog que se grabó hasta llegar a donde se impactó la camioneta hay otros videos y fotografías donde ya van al lugar y hay, hay eh, flores y hay personas como examinando cosas ¿Querías leer algo? Sí, fíjate que qué delicado Por aquí nos están poniendo Y ya filtraron las fotos de su cuerpo en la plancha Yo no sé, no he visto no, tampoco... Pero sí, es cierto, es un tema bastante delicado. Claro, porque si ya se filtraron las, las fotos de él en la plancha, en la morgue claro. Eso es un delito Incluso recientemente hubo una ley que legislaba eso, que no se sí, podían sí, filtrar sí. a raíz del caso de la mujer que fue que le arrancaron la piel, de hecho, de Ingrid de Ingrid, de... De Ingrid. Sí, a sí. partir del caso de Ingrid es que hubo una ley que va, que encarcela a las personas que suban contenido que suban fotografías su o videos ah, claro. de personas que han Porque sufrido no estos dicen, casos es que no es a o sea, en este caso obviamente está él en una institución Pongan ustedes, o sea, en una procuraduría, en una fiscalía, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, esto es privado, todo lo que sucede aquí, porque están trabajando un cuerpo y los cuerpos, bueno, tengan vida o no, tienen derechos todavía. Claro, tienen derechos todavía. Entonces, ha habido blogs, ha habido personas que han ido al lugar de los hechos a tomar fotografías, a hacer TikToks o, o, o, o videos para YouTube. En este caso, una persona que se hace llamar, ¿cuál es el canal? Fresa Blogs. Ustedes habló, a ver antes vamos a leer este comentario que me mandaron en, en YouTube Dice, hay un mensaje anónimo de una persona que afirma que un policía sí. se subió al vehículo Y por el quemacocos privó de la vida a Octavio Caña ¿Qué que no? es que O sea, o que sea esa, esa versión no me la sabía, no no sabía que alguien se hubiera trepado por la camioneta Y por el quemacocos disparado, eso ¿Y no lo sabía no es una versión... ¿Me ¿Puedes traer un poquito de agua sí. caliente por favor? Vamos a decir algo más que para un para el restaurante Ah, ok, yo solamente agua Muy para bien. mi café ¿Alguien quiere, ¿Alguien quiere algo a tomar? No, no, no Ca ¿Café, no? No Ok Entonces, eh, hay este tipo de versiones, por ejemplo Y este Fresa Vlogs se llama? Fresa Vlogs Fresa Vlogs, un canal de, de YouTube que al parecer es, es, es pequeño se comenzó a hacer viral un video de él en donde se ve precisamente que va buscando el trayecto de donde, su, donde pasó la camioneta viendo donde había cámaras y él resuelve que hay cámaras hay videos donde las cámaras filmaron que no se nos presentó, que no se dieron a la luz eh, incluyendo una cámara que pudiera captar el lugar donde se choca finalmente Octavio y pierde la vida ese video se ha vuelto viral eh, en YouTube y el día de hoy, ¿qué surgió con este video? ¿Qué pasó? Pues fíjense que él iba buscando entre estas como rocas que se ven que hay de ese costado y justamente se alcanza a escuchar pues como una pequeña psicoponía eh, extraña que dice, si no me equivoco, fueron los policías. Eso es lo que se alcanza a escuchar. De una forma extraña, o sea, no, a mi criterio no es nítido, pero algo ahí hay justamente de día cuando están grabando este blogger en el mismo lugar donde ocurre este pues, lamentable hecho. Aquí lo raro es que en el blog de Fresas Blogs, en el video que él hace, nunca menciona que hay una voz paranormal ahí. Nunca menciona que, que lo que está grabando en lugar de los hechos se escuche una voz y la identifique como la de un fantasma o como la de Octavio Ocaña. Sucede que hoy viernes. Ya amanecemos con la eh, premisa de que en ese video se escucha una voz Una voz que dice, fueron los policías Por acá, ¿Te dice Pablo ¿Y ¿La Dice, de igual manera los únicos que saben la verdad son las personas que lo acompañaban Exactamente De hecho, antes de que les presentemos el video del supuesto fantasma de Octavio Caña Dicen eh, los, los acompañantes que fueron torturados para que ellos declararan que uno de ellos le había disparado y por, por, eh, por, eh, por supuesto que no, no declararon que él había disparado porque sabían que quien habían disparado eran los policías entonces imagínense lo fuerte y lo pesado de este caso pero ahora es donde entramos nosotros, donde entro yo, donde entra Italia donde entramos en esta transmisión porque ahora mencionan que está el fantasma de Octavio Caña en el lugar donde murió y que, ha dicho, fueron los policías. ¿Qué te parece esta evidencia? Vamos a verla primero y después hablamos al respecto de ella, ¿no? ¿Opinamos? Sí. Si tenemos el teléfono... prestan ]éfono? un celular. Se los vamos a poner. No, pero ponen el de Moret mejor. Sí, les vamos a poner el, el video que, que hizo un compañero de nosotros, que pues recopiló esta información, lo ¿no? cual pues, me parece muy bueno. Pero bien, gracias o sea el post ¿no? se sí, los completan post se los completan yo creo me levanté con un mensaje de una seguidora ¿Se de la familia de Santo ¿Sí? Moreno de nombre de Tara Cabrera donde me hizo llegar un ¿No creador de contenido llamado Fresa Blogs. quien acudió a investigar al lugar donde sucedió el percance y al apuntar la cámara hacia una culeta a pie de carretera de Benito diciendo lo siguiente: El famoso actor Octavio Caña hace unos días dejó este plano terrenal a una corta edad. Sin embargo, hay quienes afirman que se ha grabado una psicofonía con su voz, pues recuerda que los espíritus. No se puede mentir. Esperen el web filter en México. Denos un segundo. Ah, ¿es un comercial? Sí. Oh, ok. Deja su cuerpo físico. Se encuentran en el lugar vacal. Presta mucha atención. Utiliza tus audio. Pues te encuentro en el fragmento original y otro donde fue mejorado el audio. A pesar de que se ha mejorado el audio, la voz se escucha en un tono muy bajo peculiar acento de Benito. Amigos, no pasamos ah, ni siquiera... accidentó Octavio y me ¿no? es? dejaron. Este es el tramo. normalmente es ese es el tramo. Donde no pasó todo esto. Les vuelvo a repetir, no pasó ni, ni el minuto de veras. Saliendo la caseta, de esta que todo literal. Les voy a mostrar ahorita cómo, cómo es llegar ahí para que vean realmente la, la situación. pero bueno, este video favor, lo hice con el afán de a conocer más, más pruebas, más hechos que tal vez la gente quiere saber, quiere, o más bien necesita saber. Este es el momento, este es el momento. ahí está para, digo ustedes lo pueden buscar en facebook como el fantasma de Octavio Caña igual no se entendió por, por el ruido que hay pero en donde él está haciendo una toma en la tierra se supuestamente se escucha una voz que dice fueron los policías qué opinas de este video, Italia la verdad híjole mira a mi criterio no se entiende lo que, se, lo que dice, no se entiende, se escucha como un chulo ¿sabes? Yo creo que más bien con todo el suceso trágico, o sea, y con toda la pena que siente toda la gente, le ha dado la connotación de que presuntamente él dice fueron los policías, pero para mí es un simple sentido. Sí, eh, yo opino lo mismo que Italia, eh, en la grabación, como les digo, de Fresas Vlogs, nunca mencionó que existiera una voz paranormal o que se hubiera escuchado algo inexplicable y alguien toma ese fragmento, alguien dentro de la red y, y, y lo edita en esa parte donde se escucha un ruido X y le pone que eh, fueron los policías. Así que me parece muy malintencionado esto que han hecho con el video diciendo que ahora el fantasma de Octavio Caña está ahí pidiendo justicia y que fue grabada su voz. No, me parece que sea justo que hagan esto con, con una tragedia. Ya suficiente, tenemos con toda la opinión de cada uno de nosotros que habla y se expresa desde la completa ignorancia de los hechos como para que ahora eh, le quieran impregnar un tema paranormal y que el fantasma de Octavio se encuentra ahí. No lo hemos visto, no es la única ocasión. También lo vimos en el trenazo en Ciudad de México y en otras tragedias de donde supuestamente se escuchan ruidos paranormales o los fantasmas se quedan ahí entonces ustedes qué opinan pero recordemos también que fue la propia gente, ¿eh? o sea, Fresa Vlogs o, o, o como se llama este chico lo subió sin meter ninguna sí. psicotinía. y si ustedes van al video original a Youtube, la misma gente en serio le empieza a poner en el minuto tal se escucha esto, en el minuto tal o sea la misma gente en fanatismo es quien está haciendo este hecho también Exactamente. Lamentable, ¿no? Pero así es. Exactamente. La, el tema del fantasma de Octavio caña surge a partir de los comentarios de la gente en el video, donde eh, a X ruido le eh, empiezan a poner nombre y apellido. En este caso fueron los policías, como si Octavio estuviera tratando de que le, de que le hagan justicia. ¿Qué opinan todos ustedes? Vamos a leer sus comentarios por algunos minutos. Sí. De hecho estaría muy bien. Mira que después. Pues. Dice esa gente lo que busca es likes y llamar la atención. Eh, se ve la se familia que a la, la personas, familia le ha de doler todo. Bueno, eh, se, se, no desapareció? se desapareció el comentario pero decía que ese tipo de gente lo que buscaba era, pues, llamar la atención, tener likes y demás. Y es que sí, todos se han tomado del tema. Para, para tener vistas, para tener eh, interacción. Eh, no lo niego, así sucede en cualquier, en cualquier suceso que, que acontece. Eso es redundancia, suceso que acontece. <risa> en cualquier suceso. <risa> en cualquier suceso. Y, y bueno, no lo podemos. No podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es ese tipo de situaciones en donde pues la familia está dolida, donde todavía hay que determinar cuál es la realidad, cuáles fueron los hechos y cómo va a ser eh, llevada la justicia, cómo va a ser llevada a cabo la, la justicia. Y todo esto me parece que entorpece, ensucia eh, un tema que es personal, que es delicado, que hay de por medio sentimientos de los familiares y que cada vez se, se está desenvolviendo de diferentes formas dentro del Internet. Por acá nos dice, te arrancan la vida, pero por ser tan pronto el alma queda confundida, aún su esencia sigue ahí. O sea, Bren Amor, Amor acaba de escribir precisamente que como le arrancaron la vida inesperadamente a Octavio, puede ser que su espíritu se quede en el lugar de los hechos. Claro, y hemos visto muchas plasmaciones, ¿no? Eso también es un poco, pues, cierto y pasa, pero acaba de ser muy reciente este hecho, ¿no? La verdad, también. O sea, habría, faltan más cosas, creo que definitivamente algo importante se está perdiendo eh, de vista el punto que es darle justicia a cada o suceder algo completamente injusto al desorden de todos y creo que de momento hay que buscar justicia. Después deberíamos hacer como una mesa redonda, invitar a otros criminalistas, a un médico forense que por acá... Para que nos dé su opinión, ¿no? Si a ustedes les gustaría que de verdad hagamos esto un poco más serio, algo periodístico, que analicemos, que pongamos los videos, estaría padre que nos dejaran. Pues sí. Eh, ahí, por ejemplo, decían que Octavio no iba manejando la camioneta. Entonces, eh, son cosas que todavía no se determinan. Que esperemos que se solucione, que se resuelva con la mayor de las justicias. Y haciendo justicia. ...a este tema del fantasma, del fantasma de Octavio Caña eh, ...les quiero decir que eso es falso. No que decir? Es falso y es que molesta mucho. Molesta mucho que no, lucren tú. con ese tipo de cosas. Pero acá te están preguntando que si lo conocías. ¿A, a quién? ¿A, a ah, Octavio? No, no, Ale Ortiz. Ale, te mando un abrazo. No, no, no lo conocía en persona. De hecho, yo pensé que seguía siendo un niño... ...porque se veía viendo los memes de... El pobre, el rico siempre humillando al pobre. Entonces yo nunca, nunca me imaginé que ya había crecido. Entonces me causó mucha extrañeza. ¿Dónde estás en Cuernavaca? No, estamos en León. Mañana hay evento en León, Guanajuato, toda la gente que es de León. Nos podemos ver en el Poliforum. Eh, va a haber un evento del EctoFest sobre fantasmas, sobre fenómenos paranormales. Entonces, aquí los esperamos. Voy a dar conferencia el día de mañana, sábado, y también el domingo. Eh, toda la gente que sea de, de Aguascalientes de Guanajuato, pues vemos Elaya. aquí en León, Celaya, Irapuato, Guanajuato, mañana desde las 11 de la mañana ya estaremos en el Lectofest y claro que podemos seguir hablando sobre este y otros temas de los fenómenos paranormales, extraños, de la charlatanería y muchas otras cosas que saben que, que son de tema de su interés, algo que quieras agregar, algún mensaje que quieras leer eh, sí, por acá nos dice sali, que saludos a Mariana Guaso de Zapata. Un abrazo Mariana Guaso. Saludos de Tijuana. No, no, no, no, te escucho, pero... O sea, los comentarios aquí? Ajá, aquí, no, mira. No, eh. ¿No? Ah, no, todavía no. Ok. Acá también hay comentarios? Sí. Dice, saludos, buenas noches, saludos desde Rosario, Argentina. Vale. Saludos desde Bogotá, Colombia. Oh, oh, oh. Por acá anda Colombia. Presente también. Colombia. <risa> Excelente, Oxlack. Es, eh, está en tu agenda argentina. Ojalá pronto ella es mi manager, se las presento. Si ella resuelve algo con alguna marca de Argentina, claro que podremos estar por allá. Que, inviten, que, que los inviten. Ahí Italia hace todos los movimientos para que podamos visitarlos. Sí, sí, sí, pues oigan, los esperamos mañana para seguir platicando ¿no? de más temas paranormales. Eh, a toda la gente es bienvenida, quien quiera conocer a Oslak, tomarse una foto con él, que les firme algo que tienen. De hecho, les llevamos muchas sorpresas, llevamos unos libros que van a estar a la venta, llevamos playeras, llevamos unos monstruos. Llevamos críptidos, ¿eh? Por primera vez llevamos críptidos para su colección. Y pues me gustaría que me dejaran en los comentarios... ¿Sobre qué opinan de este video del fantasma de Octavio Ocaña? Eh, ¿Cuál es su opinión? ¿Crees que sea real? ¿Creen que fue solamente una mala interpretación de un ruido? ¿O que la gente está buscando hacer ruido con algo que es falso? Natalia dice que cuando vuelvo a casa, el martes regresamos para vol volver a hacer moco Ay, pues, oigan, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Eh, les, seguramente les estaremos transmitiendo todo este tiempo que estaremos en León, ¿no? Claro. Y muchas cosas interesantes. Mañana vamos a estar transmitiendo para la gente que es de otro país algunas eh, partes de lo que será el Ecto Fest Y espero les guste. Y los que sean de cerca de Guanajuato, pues, vengan para que convivamos juntos el día de mañana o el domingo. Así es. Pues muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por estar conectados en este live. Y pues nos vemos en otra plática interesante, ¿no? Nos vemos, gente, porque esta fue una transmisión especial con respecto a lo que está sucediendo con el caso Octavio Ocaña. Seguimos en contacto y seguimos precisamente con lo que surja al respecto. Abrazo a todos, saludos.